Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos lo que es el bisonte Podemos hacer, eh, por suerte tenemos la posibilidad de hacer el análisis de lo que es este bisonte C45 Bien, tanque premium de tier 8, de nivel 8 pesado italiano Es el primer pesado italiano que podemos tener acá en el garage Y, y poder mostrárselos de, de, de primera mano, ¿no? Podríamos decirlo así bueno, eh, si nos metemos en la parte estética en principio del tanque, me parece un tanque bastante bonito, ¿no? es, es un tanque lindo, ¿no? Parece que, que tiene buena presencia como, como pesado, ¿no? eh, Tiene los faldones laterales que te pueden llegar a cubrir de las municiones eh, hit y las explosivas y la verdad que también tiene ese tipo de, de, de chapones que cubren la, la torreta, ¿bien? Que se ven ahí. Los costadetes, esas planchas Que también van a servir como, como blindaje de la torreta ¿Qué podemos decir del tanque ya si nos metemos en el tema números? Bien, vamos a meternos en los numeritos de, de este vehículo A ver, podemos decir entonces que es un vehículo que pega 360 con su munición estándar Bien, 360 tanto con la munición estándar como con la HIT eh, Tienen ese daño y ya si nos vamos a la munición explosiva, alto explosivo o HE, pega unos 440. Con munición perforante, con la munición estándar, estamos penetrando unos 218. Y tiene una velocidad inicial del proyectil de 1155, lo que no está mal, no está mal, ¿bien? Eh, con la HIT, obviamente tiene menor velocidad de salida, es un proyectil que va un poco más lento, a 800 metros por segundo. Y penetramos unos 270 y con la munición explosiva eh, tiene la misma velocidad inicial que la HIT, 800 Y eh, tiene una penetración de 105, ¿ok? Entonces, dicho eso, creo que, que la, lo que tiene la munición explosiva es que tiene una, una buena penetración Obviamente no se compara una, a una HESH, desde luego, pero no está, no está nada mal Bueno, después lo que tiene que ver con el cañón, que es lo que más nos importa Tenemos... Eh, una recarga de 15,2 de 13,4 y de 10,7 en sus respectivas municiones piensen que tiene bastante, para que tengan una idea, es bastante similar eh, a la recarga de lo que fuera un progueto, por decir algo ¿bien? No, es de ese estilo de, de auto recargador ¿bien? Que mientras vas tirando uno tenés que esperar a que eh, ya, digamos, inmediatamente se va cargando el otro proyectil y así sucesivamente lo que tenés que hacer es tratar de tener bastante en cuenta, algo que yo no tuve en cuenta cuando jugué, eh, que es cuando vos estás, cuando se está cargando el proyectil, hay como una barrita que te indica que si tirás ahí se reduce un 50% eh, el, el otro proyectil, o sea, la recarga, ¿no? Eh, y si no lo tirás en ese momento, o sea, tenés que esperar la recarga completa, lo que serían los 13,4, los 15,2 o los, 15 los 10,7. Eh, después tenemos una recarga completa de 39,33. Bien, es una recarga heavy, es una recarga elevada Pensá que son 40 segundos Bien, vas a estar pegando 3 tiros de 360 Lo cual, pensá que si agarras medio flojito de vida a un vehículo pesado Que está medio solitario, o tal vez no, pero... La chance de asaltarlo, por decirlo así eh, Te lo podés casi prácticamente llevar al garaje Si tenés un poquito de suerte no eh, Vamos a sacar cuentas rápidas Pero eh, 300 por 3 tiros Son eh, 900, 960, 1020, 1080 Sería eh, el daño completo que harían los tres proyectiles o sea, Suponiendo que pegás este daño no eh, Así que pensá que si tenés un vehículo que está más o menos tocado Te lo podrías llevar Malo, repito, es que después tenés 39.33 segundos recarga. Eh, y yo lo tengo con comida, así que imagínate, si no, ¿en cuánto estaría? Yo te digo: eh, 15,9, 14, 14, 14 y 11,2, 4107. Buah, chaval. Buah, chaval. Eh, velocidad de apuntamiento: 2,52. Con la comidita se va a 2,41. Dispersión de 0.37, porque yo lo tengo con... ya lo tengo, Obviamente lo tengo equipado como lo voy a usar. Eh, pero calcula que se va a ir a... Esto se va a 1.0.36 con el equipamiento de eh, apuntamiento mejorado, ¿bien? Eh, la verdad que no es un tanque preciso, preciso. Incluso con estos 0.36 yo te diría que tiene hasta un poquito más, te diría. Que 1.0.38 tranquilamente se podría podrían o se podría clasificar más que nada en ese en ese segmento después eh, lo que tiene que ver con bueno ya les digo yo lo equipé con lo que es la ventilación con el estabilizador y con el apuntamiento mejorado bien para mí creo que está medianamente bien equipado por lo menos yo lo llevaría así tampoco es que tengo bat muchas batallas con él pero, pero bueno en principio lo equipé así eh, otro tema a tener en cuenta Es el tema de ahora que vamos a ver los puntos de vida 1400, estás por debajo del, de otros Tal vez si no te gusta el equipamiento Así pasa que la ventilación yo no la sacaría Por el tema del cañón, te ayuda a que recargue un poquito antes eh, Pero le podrías llegar a poner El endurecimiento Mejorado, ponele eh, Que te va a llevar a un 10% más De puntos de vida eh, Que es en realidad Vamos a la prueba, vamos a ver A cuánto se iría bueno, mirá, ahora es otro, otro cantar, es porque ya pasamos de eh, 1400 a 1540, estamos en la media de los vehículos de Tier 8 Premium, que están entre los 1500 y los 1550, pero es que 1400 realmente me parece poco, a mí en lo personal me parece un poquito. Eh, fíjense que, <coughs> perdón, fíjense que la dispersión se va a 0.37%, Velocidad de apuntamiento de 2,48. El apuntamiento es bastante. Se nota que es un poquito elevado a veces. Igual tampoco es que tenés que apuntar tanto, tanto a puntos tan. En tier 8, ponele. Y hasta en tier 9. Tier 10 ya es otro cantar, ¿bien? Ahí te toca un, un 60 TP y le vas a tener que apuntar bien porque tirando munición estándar con 218. Uh, estás en el horno. Básicamente vas a tener que tirar a hit y.. Bueno, yo lo voy a dejar como... Ahí se los mostré para que ustedes lo vean, ¿bien? Eh, que se te va a 1540 puntos de vida Que también a veces... Ojo, te puede salvar eh, el pellejo, por decirlo así Muchas veces tener... No es, no es poco, son 140 puntos de HP más La verdad que es un montón, ¿bien? Es un montonazo eh, Me olvidé decir que tiene menos 10 grados de depresión O sea, te asomas por una colinita tranquilamente Y podés torretear en cierta forma Eso está buenísimo Menos 10 y 20 ángulo de elevación. Bien, hacia arriba. Cuando se te viene algún enemigo por una colina o un, lo que sea. Eh, bueno, después. Eh, estamos en el tema de los puntos de vida. Bien, la resistencia. La consistencia. Blindaje de chasis. 135 frontales. Ciento, eh, 135 frontales, ¿ok? 135. 75 laterales. ¿okay? 75 de lateral. Um, y 30 traseros. Okay. Tengan en cuenta que el, los 75 de lateral. Tengan en cuenta que el tanque está acá. Donde está la manito del mouse. El tanque, las líneas del tanque están acá. O sea, todo esto es oruga y chapón. Y estas chapas. No sé cómo le dicen en sus países. Pero. El tanque es esto, hasta ahí. Ustedes tienen que penetrar eso. Porque a veces si le tiran hit. Eh, explota acá y no, no llega a penetrar. Entonces. Si lo tenés de frente, podés tirar un hitazo abajo en el chapón que le va a entrar seguramente eh, pero si de lateral tratan de tirar eh, munición penetrante eh, estándar, quiero decir, AP a PCR lo que sea después torreta 185 fíjense la inclinación que tiene es muy, muy, bastante, bastante inclinado los laterales, pero me han entrado aquí en el en el, pu en el puertito este que tiene en el visor, por decirlo así, en ese agujerito que ves ahí bueno, ahí me han entrado. Así que ese es un punto, un punto en el cual te pueden llegar a entrar. Eh, así que, ojo. Hay que tener cuidado con, con esa parte. Después, ¿qué más? Eh, dijimos 185 de frontal de torreta. 80... Eh, digo, mosquito. 80 de lateral de torreta. Y 50 de eh, trasero, ¿bien? En la torreta. Ah, 185... 80-50 eh... Después qué más chicos, a ver, lo que tiene que ver con la movilidad eh, Tiene una movilidad bastante reducida por decirlo así Pero ojo, ojo que no tengo que va a alcanzar esos 50 km por hora Pero se mueve, yo creo que tiene poca resistencia al terreno Con lo cual es como que yo lo vi bastante, bastante bien en la movilidad Obviamente es un pesado pero interpreto como que no tiene 12.33, para mí tiene un poquito más de potencia. Noto otros tanques mucho más pesados y que a veces pareciera que tuvieran, por ejemplo, 14 de potencia. Notas mucho más, más pesadetes. Este lo noté bastante, bastante movible, ¿eh? entre comillas. Tiene 600 de potencia, con lo cual tenemos una potencia específica de 12.33, 50 velocidad máxima y en reversa 15, ¿bien? Velocidad de rotación de vehículo, 29... Con 0.9. Camuflaje no, nos, no es algo que nos importe mucho. Somos un tanque pesado y de primera línea. Eh, detección 417 de rango de visión. Pero ojo, porque yo tengo la tripulación hiper, hiper pelada. No tengo ni hermanos de armas. Porque nos lo dieron así al tanque. Yo le puse eh, usé un par de, de, de libritos de entrenamiento. Pero es que tampoco me quedan muchos de Italia. Básicamente bueno, es una rama que juegue mucho. Eh, solamente con el proeto. Y... Y bueno, nada, entonces, eh, lo tengo bastante, bastante así escaso de, de, de, de tripu. Ya la iré subiendo y después tal vez, probablemente les haga un, eh, lo que sería un análisis con una tripulación ya que, que merezca que merezca la pena, ¿no? Por lo menos. Eh, así que bueno, el alcance de señal es de 561 metros de alcance de señal. A ver, tampoco es que necesitemos mucho más. Eh, tenemos que estar en primera línea, no hace falta que nos, que nos spoteen y que estemos snipeando desde una tercera línea. Con lo cual, el alcance de la señal de la radio creo que está, está bien. Es, es relativamente aceptable, ¿bien? Eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a meternos... Hay un mosquito que me está matando. Hay, vamos a meternos entonces eh, en, el, en la replay. ¿Bien? Vamos. A ver, chicos. Bueno, les mentí. Les mentí. Vamos a ir a la replay, pero me acordé que quería mostrarles eh, el vehículo acá en tanks.gg. Para que lo vean, más que nada... Para que se den cuenta de lo que es el vehículo en sí, bien. Eh... Fíjense que la torreta? ¿Ves? Acá, por acá me pegaron a mí. Es que yo te dije, acá el puntito este ves por acá. Yo sabía, porque lo vi justo... Me acuerdo que justo lo vi en batalla, porque miré y dije... ¿Dónde me entró este con nape en el mantelete? What the fuck, dije. Entonces, eh, fíjense que te, acá te pueden llegar a entrar, bro. Así que, ojo. Mucho, mucho cuidado. Punto débil del tanque acá. De una. Acá no. Eh... Bueno, acá es un poquito más complicado. Pero acá lo vas a tener un poquito más fácil. Le apuntás al huequito ese que tiene ahí. El tema es que vos, si usás el tanque, tenés que hacer esto con la torreta todo el tiempo, ¿ves? Así. Con la torreta, no con el tanque. Tipo. Hacer la del, la del no, ¿ves? Para hacer este movimiento. Tiki, tiki, tiki. Para que se les dificulte un poco. Y de última te rompe el cañón y lo arreglas y listo. Eh, si sí, toda esta planchuela toda esta parte de acá es bastante, bastante débil. Después eh, estoy más o menos poniendo la altura. Lo que pasa es que acá es muy complicado entrarle. Bueno, acá puede ser, ¿ves? Arriba, pero allá con, la, con esta plancha, con la otra plancha que tiene, es de 25 milímetros, ¿ves? Son 25 más que te suma. Eh, acá de lateral, obviamente. Fíjense que los ángulos. Vamos a ponerle. Eh, vida. Mira, acá tenés los puntos débiles. Obviamente el chasis te entra, acá te entra, no, o sea, te entra o no te entran, bien. Eh, acá tiene como otra cobertura también. Tiene como una planchuela ahí, ¿ves? 148 de unos 30 milímetros, algo así me parece. Eh, bueno, abajo obviamente le entra, entra como si no vieron mañana. Eh, fíjense que es bueno Para lo que tiene que ver con el, con el side scrape En este sentido de que es bastante bastante duro ¿eh? Si le tiran ahí eh, Es bastante complicado La mejor posición yo creo que para este vehículo Es estar atrás de, de algún montículo De lo que sea Y eh, asomar el, el cañón para pegar ¿bien? O sea, Ahí en una posición así es, Si te tapa los bajos Fíjate que estás bastante bastante eh, Complicado bien para entrarles bastante bastante difícil eh, Una cosa así Ahí, si te tapa la parte de acá, fíjate que ya empecé a estar en 250, 265. Salvo el punto que te dije ahí en la torreta, si no, mira, 248 ya un 22%. Eh, y si no, cargas munición premium y ya está. Premium, penetras casi cualquier cosa hoy en día en el juego. Eh, fíjate que acá le, le podés llegar a entrar. Bueno, 300 son 284. Lo que pasa que esa planchuela que tiene ahí te, te, te, te corta las piernas, te mata, porque es bastante, bastante... no hay No hay penetración. Directamente es un... Bueno, rebote automático, no penetra. Ponce es un rebote, ¿no? Es que no es... Absorbido por la plancha. Por, el, por el, la plancha esa que tenés. Esto es un rebote absorbido. Bueno, acá obviamente el track con daño. Eso puede llegar a ser... Eh, en el frontal del de track. Fíjate. Y el techo... Está hecho de, de, de, de, de papel de fumar Bueno, ahora sí, chicos. Eh, ya se los quería mostrar acá básicamente... Para que vean el vehículo en tan GG Más que nada por los puntos débiles y cuánto tiene de frontal y todo eso Fíjense que, que va a estar ya digo, bastante complicado 259, 430, apúntenle Y podés, si el chabón, fíjate que no, no está muy avispado el que lo tenga le podés llegar a tirar Acá tengo hit, no va a entrar, no va a penetrar Con la hit, fíjense que no hay chance, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenés un mantelete que está cubriendo lo que es el, el vehículo en sí Con lo cual no va a entrar ahí, tenés que tirarle penetrante Bien, con la penetrante ahí vas a entrarle, ¿ves? Ahí va, perfecto. En cambio, si tiramos hit, la hit estalla, explota en el contacto con algo. Con cualquier elemento del juego explota. Si es con el tanque, si, si, si le tiras al, en, los, en los faldones estos de acá, en estos cosos, no sé cómo se dice, este mantelete, te explota ahí y no penetra, ¿ves? ¿eh? Con lo cual no va a hacer nada. Eh, así que bueno, eso chicos, vamos ya ahora sí a la replay que tengo preparada. Bueno chicos, acá estamos, bien, eh, estamos en la primera replay eh, Tengo otra también preparada, así que... Ah, preparada, juegue dos, básicamente Estamos acá en una partida de tier 8, yo con mi bisonte C45 eh, Yo aviso como voy para aquellos lados, ahí agarrando un poquito el minimap Bien No es, no es, a ver, no es una gran partida Interpreto que, tipo, es lo que me salió en ese momento Y bueno, es lo que hay, se podría decir Vamos a bajar un poquito de volumen a esto. Está medio fuertardi. Eh, nada, chicos. Yo creo que quiero más que nada que vayan viendo cómo es el tema del... Eh, ahí, ¿Ves que ahí apareció, en la recarga apareció el cosito ese que hace que te re, que cuando disca, eh, disparaste se te vaya a la mitad de la... Mira, todavía no, todavía no, todavía no. Cuatro, tres, dos. Ahí está, ¿ves? Ahí apareció. Ahí se puso en blanco. Ahí desapareció. Se dieron cuenta de eso, ahí tienen que disparar. Bueno, obviamente ahora no había que disparar por disparar, pero. Eh. Cuando estés. de dónde, de dónde me spotea el Hawk. Olvídate. Yo no sabía si era el Hawk o la bachat que me había visto, pero es que. Puede ser cualquier dos. No sé, sea, no sé dónde estaba el. Ahí está el la Va a tener que haber sido el Hawk, supongo. Bueno. Ahí vamos hacia nuestro destino. Eh, creo que perdí esta batalla, no me acuerdo Creo que la perdí, me parece eh, Esta es una típica Una típica batalla de las mías de la, de la que juego así, tranqui, normal Sin... Normalito, o sea, como cuando prende la compa y si me dejo una batalla Bueno, salí con este, ah, mira tengo el tanque en el garage ah, Lo voy a probar, a ver qué onda, Bue. Así que nada, vamos a ver, entonces Estamos llegando eh, Ahí vemos el T-44, a mí esas rejas A mí me, me, me, me mata esas rejas porque No me puedo ver al el, el enemigo me pone nervioso El ligero nuestro No sé qué hace acá, sinceramente Os lo digo, no es un No es un lugar para que él esté Fíjense la precisión del tanque, eh Ahí sí ya dije, pará, no puede ser Es un T-44, bro, ¿cómo le voy a entrar? Ahí entra, tampoco es que es tanto 218 de penetración digo, A ver, vamos a probar la hit Porque viene un TC-5 y voy a hacer pollo Perdón, perdón, perdón perdón. Mutante Carvalho Ahí el S6 se está comiendo unos tirillos Hay que se aleje Porque tenés un TC5 y un S6 No es rival para un TC5 en esa posición Tres de su de retícula querido ¿Eh? Realmente son los tiros que yo no le encuentro explicación ¿Ves? Ahí estoy buscando dónde me la, dónde me la pegó Y creo que me la pegó ahí en el cosito ese Fíjate que está me ajusto el misil, boludo, como va. Eh, ahí ves, ¿lo ven ahí? Está clarísimo. Ahí me la pegó. Ahí es donde tienen que apuntarle. Con AP. ¿eh? Bueno, ahí vemos a ese. No, no no llegué a tener la oportunidad de poder traquearlo. Entonces... Creo no que se todo. Es, que... es que le estaba dando el lateral al 112, por eso. <coughs> Y el, el TS-5 es un hueso duro de roer en tier 8 Es un tanque muy chivo, muy jodido Muy difícil Fíjate, recién le apunté en la cúpula What? What? 298 al 112 298 un low roll pero hermoso bro Puedo sacar 360, 380, 400 No, no, 298 <risa> Pero bueno, no importa, no importa Hay que seguir, hay que seguir dándole para adelante yo creo que con un tanque como este hacer unos más o menos 2k de daño un poquito menos incluso está bien O sea, cumpliste Se dice, hay una, hay una premisa eh, habitual que se comenta en el WOT que es Tipo, si haces, fíjense que trato de hacer ese scrapping Para... Él justamente me pega en la bruga me, Acá me, el querido mutante no, Es que no me voy a cansar de decirlo nunca chicos No hagan eso No salgas de lateral no salgas así, le regalás, le regalás el lateral y las mejillitas del mutante adelante que tiene como inclinado Pero bueno, allá, cuando, al otro día que haremos una... revisión de mutante, pero no, no salgan así porque no tiene sentido Bueno, ahí me descarga el T-77, se va a ir para atrás, obviamente está descargado Trato de traquearlo, justo me viene este progeto que vino, pero como si mañana no, no existiera el mundo Fíjense que yo no utilizo bien las balas, trato de más o menos utilizarlo como si fuera un progeto. Bueno, y ahí dije... Mejor pego el tiro y me voy para Triqui porque estoy en el horno Pero fíjense que... Me, me, no utilicé bien la munición, ¿bien? Eh, también iba viendo el minimapa, iba viendo que... Medio que estamos 4 o 5 a 1 Entonces dije, mm", Ve que estoy tratando de ganar tiempo, yo sé que él ya está recargado Otra vez, no salga de lateral, bro No salga de Y ahí me toque para atrás, porque me el de bien el... Dos autoparadores tengo adelante O sea, ya está, Tiene el horno, más Sale... Salenando con Frita Se tiro mágico eh, Vamos 2210 1230 de bloqueo 375, es que mirá, por eso por eso A veces tipo en la desesperación Es que ya lo vas, lo vas olfateando es ya cuando, en tu zona decís ah, ves, ves al mutante Que muere de lateral, el 16 estaba comiendo Como si no hubiera mañana eh, Yo le estaba diciendo, por favor chicos, retrocedan Retrocedan, retrocedan Es que, o sea es así, bro. Es así. Eh, el TC5... No sé, no sé cuánto daño habrá hecho la ni idea. Eh, pero bueno, ahí van a, van a ir por nuestros queridos... Todos tirando, ¿qué hice? Gastón de EDLM, todos tirando oro. No, son unos mancos por eso o algo así. No, son unos mancos, no sé qué. Bueno, no sé ellos. Yo le puse por... Es oro, puedes tirarlo. ¿no? Nadie te... Yo la verdad que con, el, con respecto a la postura de, de tirar oro y eso. Eh, bueno, ahí vamos a la otra. Esperen que ahora lo seguimos charlando. Bueno, chicos, y acá estamos entonces con la segunda replay. Estamos jugando acá con el Jan Lucas, una partidilla, con. El, él con su Centurion One. Y yo con el bison Obviously. Así que bueno, nada, estamos aquí en Wetfield. Eh, yo ahí le dije al Lucas Venite para acá con el Centurion... Vas a poder torretear... Es una partida de Tier 7... Así que tranqui... Creo que no había... No, no había artillerías me parece... No encima... Mirá... Tenemos... Todo para hacer un buen daño ahí arriba... Así que... Nada... Está bueno... 20-20 para estos lados... Bueno... Eh, entonces... ¿Qué podemos decir? Ah... Estamos hablando del tema de... Lo que tiene que ver con oro... No sé qué piensan ustedes... Déjenmelo en los comentarios... A ver, lo que tiene que ver con el oro y tirar oro... Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no... Yo la verdad que no sé por qué se sigue discutiendo esto hoy en día. Después ya de... No sé cuántos años que venimos jugando a tipo... El oro el que tiene ganas, bro. Es así. El que tiene, se lo puede permitir. El que no, no lo tire. No está ni bien ni mal. Cada uno hace lo que se le canta. Este juego, y por suerte tenemos democracia. Podés elegir. Es tu cuenta. A vos te gusta de crédito, pero hacer, tal vez tenés un poquito más de chance de hacer daño. Ponele comida. Entonces también... Y tira oro si podés. Si te sirve. fíjense la precisión, bro. Es que, ¿ves? Es que se me, se me va el KB4. Entonces, prefiero tirar ese tiro. Que. Ahí viene el Chanluca, Ya está ahí. Ahí el otro, que está campeando ahí como si no me ve mañana. <risa> ah, el tira, el soy muy, muy joven yo, así que, bueno, nada, eso. Eh, cada uno, yo por ejemplo voy con comida y con oro, y pongo me lo puedo permitir, y está bien, y, y hay otros que no, y hay otros que sí, no sé, no. Yo no juzgo a nadie por eso, ya, eso, ya es una, una etapa que ya pasé. Esto viene a colación de lo que había puesto el muchacho este hace un rato en la partida anterior, eh, que son unos mancos tirador. ¿Sabes si, si te tiraron te, te, te convierte en un manco? O sea, hay chabones que hacen 12k, 13k de daño por partida. Bueno, partida no, pero hay partidas que hacen ese daño Y porque son grandes jugadores, grandísimos jugadores Y tiran, y tiran munición Premium Y está perfecto Bueno, eh, acá estoy medio veo como que son muchos ellos Y somos pocos, aquí tal vez nosotros El AT7 Primero trato de cubrir un poco Termino de apuntar Bien Lo traqueo, me voy a llevar llevarle asistido Si alguno más le pega, pero A ver, vamos a, jugar, vamos a probarla ahí eh, La probamos, bien ahí, listo Quedó a cuánto? A 27 vida. Vamos, 1826 de daños Y 141 asistido, bastante, bastante bien eh, Yo creo que ya, este es un daño bastante, bastante aceptable, lo que les decía hace un rato O sea, si vos pones en juego En este caso yo pongo 1400 puntos de vida ¿no? A mi equipo, yo aporto 1400 puntos de HP, de vida De mi tanque Ahora, eh, si vos haces el daño que estás poniendo. El daño que estás poniendo en juego, digamos, si haces ya esos 1400, yo creo que es un buen daño, me parece. Arriba de eso ya estás excediendo lo. ¿Ves? Porque veo que viene el KB4. Quiero cubrir el chasis y me voy para atrás. Eh, entonces, como que veo que. Eso que está. Si vos pones en juego cierta cantidad de puntos, depende con qué tanque. Ya superando ese... Bueno, acá me mando, me mando una cagada sabiendo que... No, esta no. Bueno, esa en principio sí. Porque él tiene más de presión que yo. Yo ahí le quise clavar un tiro. Y fíjate que ahí yo me tengo que retirar porque si no... Estoy en el horno. Y decir que el RHM no me está viendo a mí. Está más de aquel lado, pues si no... Eh... Me hace munición y eso es un error, ¿ves? Yo sabiendo que está el Emil ahí, lo que pasa es que si no le voy a sacar... Yo quién lo voy sacado a sacar, brother. No sé, me pasa que también hay una realidad Mirá para atrás Tenés un KB-122 allá atrás, tirando como si fuera un sniper eh, El T-29 acá Ya ven ahí, pero El Carnarvon de este lado Black Prince, Super Hellcat Yo ya la veo Bueno, ya vamos 3 eh, abajo, ¿no? Eh. Otra vez, eh, tres abajo Ya el otro sector ya está muerto de... Básicamente perdimos aquel sector, ya acaba de morir Ahí recién eh, la azul Y listo, ya está Paremos un flanco completo entero Ahí en el CDA Que no entiendo bien qué quiere hacer ahí Vamos 2500, 710 de bloqueo Y seguimos con la munición rota Nos quedan 24, 22 segundos Más o menos Ven ahí el Carnarvon que se asoma a dar una mano Yo le voy a ayudar a él también por supuesto para que no se le lancen Ni le quieran comer Acá cometo el segundo error Este es un error eh, tonto que cometo de querer avanzar sabiendo que <coughs> <coughs> perdón sabiendo que <coughs> tengo la munición rota encima Esto es lo que les decía el error ¿Ves? Tengo el Emil Termino Déjame ver una cosita Que yo esto no lo vi en partida Claro, ahí me van... El muchacho que yo estaba ahí Que yo avancé para cubrirlo Y que no lo rodearan Me dejó tirado como un cañón Como un Champions League Y ya está, así pollo Entonces ahora viene el Emil por atrás Y quedo totalmente rodeado Aunque sea meto un tirito más Si puedo Y chau, adiós 3247 710 de eh, bloqueo Y 141 <coughs> Eh... Jean creo que está tratando de resetear que sí, está por ahí Intentando resetear Lo que pasa es que te viene el S2 Chao Olvídate Vamos, pollo Bueno, chicos Básicamente estos fueron las partidas Esto es el tanque Espero que les hayan servido Que les hayan gustado Que se hayan entretenido un poquito Y... Nada Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios Cualquier opinión O, o lo que quieran Y lo estaremos charlando Como siempre estoy respondiendo Todos los mensajes, o oh, le dejo El corazoncito como que Saben que los he leído Bueno, sin más me despido, muchísimas gracias Chicos, cuídense, que tengan un hermoso fin de semana Y nos vemos, ah, para una cosa Nos vemos que, nos vemos mañana Que mañana tenemos sorteo Del eh, tanque Recuerden, no se olviden Besos chicos, cuídense Chau chau